Uy, doña Ángela, usted es lo mejor del universo <ríe> Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo en este momento me encuentro en un mercado llamado Morelos pero en Toluca, nunca había estado en este mercado y la verdad lo poquito que he visto, me ha encantado y me ha maravillado me parece demasiado limpio, demasiado cool y sobre todo me encanta porque hay de todo y bueno, yo estoy feliz porque hoy voy a tener el privilegio de probar la receta de Doña Ángela Doña Ángela, un beso enorme para usted de mi rancho a tu cocina, la verdad es que cocina maravilloso y hoy finalmente voy a poder probar, así que bueno, no se lo pierdan y aquí empezamos Oigan, supone que el primer ingrediente, uno de los más importantes, es el tomate para la salsa. Así que vamos a elegir unos cuantos de acá. ¿Cuáles son los mejores como para hacer una salsa ah, hoy? Rojo, sí. Tiene que estar como. Rojo, dito? rojo. Rojito, pero yo veo todo rojo aquí? Ah, <risa> está más rojo aquí. Ok, eso tiene que estar más o menos suave, no puede sí. estar tan duro. Ok, perfecto, vamos a elegir nuestros tomates, pues. Creo que vamos a llevar nada más dos chiles porque. Pica mucho. Pica sí. mucho y aquí ya yo, ya yo. no me confío cuando me dicen, pica poquitico, pica menos. No, ya, mira cómo se ríe. <risa> sí. No, no confío. Entonces yo creo que aquí está bien así. ¿sí? O uno para cuatro sí. huevos, Michael. ¿Tú qué dices? Uno. pica y te da mucho sabor. Sí? Uno entonces. Dos. Uno o dos. Acabo de ver esta cosita que está aquí. Este es un ingrediente que yo vi también en uno de los videos de Doña Ángela. Yo creo que esto se llama flor de, es flor de calabaza. Eso, la de flor de calabaza. Entonces, bueno, vamos primero con la receta que dijimos hoy. Pero otro día, pues seguramente vamos a hacer la receta en donde se utiliza la flor de calabaza. Acabamos de llegar acá a otro puestito en donde vamos a encontrar huevo, panela, venden acá. Panelito también porque necesitamos eso para el café de olla. Tenemos un pequeño inconveniente acá porque estamos pidiendo panela y panela eh, para nosotros es otra cosa. Panela también es un álbum. Ah, por eso se está riendo. Ah. No, no, es queso, es queso, es queso, me panela. estaba ofreciendo queso. Queso panela. Queso panela. ¿Me puedes dar para probar? ¿Usted sabe cómo se hace el en este momento estamos comprando algunas cositas que hacen falta para la receta. Aquí mismo, bueno, casi no se ve, pero dice cremería michoacana. Porque, pues, doña Ángela es de Michoacán, allá de esa tierra bonita y hermosa, de un buen rancho allá de Michoacán. Entonces, nada. Aquí estamos comprando los ingredientes Ya nos dijeron por dónde podemos encontrar el bendito piloncillo Y nosotras seguimos confundidas pidiendo panela No se llama panela Y tampoco lo dicen raspadura En mi país le dicen raspadura, pero bueno Recuerden que cuando vienen a México traigan su traductor Acá, Acá está mi traductor, se llama Michael ¡Entonces Encontramos el piloncillo por fin después, sí. después de tanto aprendernos el nombre Vamos por nuestro piloncillo para el café de olla Miren el tamaño de esta canela. Nunca había visto una canela. Nunca, siempre como pedazo, pedazo, pedazo, pedazo. grande! Llevate la Amiga, ¿cuánto cuesta este panito así? Mucho gusto, Caterina. Muy bueno. Bueno gente, acabo de comerme unos tacos de cecina Que la verdad no lo quise mostrar Porque a lo primero dije No, no voy a comer más nada, estoy muy llena, acabo de desayunar Y al final Terminamos como con 10 tacos como con 10 tacos Falta un ingrediente para la receta Que no es ciruela Y se está comprando ciruela Entonces, nada rica. De verdad son ricas, están muy buenas. ¡Ay, sí! Eso, muchas gracias. Café legal. Al parecer falta otro ingrediente muy importante en la mesa con la comida mexicana. ¿Cuál es ese? Las tortillas. Eso. Porque estábamos aquí, agarramos todo Ay, lo que necesitamos, pero no habíamos buscado las tortillas. Y descubrimos que aquí venden tortillas hechas a mano. Bueno gente, ya estamos afuera del mercado, vamos rumbo a la casita porque la experta acá en la cocina va a preparar la receta de doña de nuestra abuelita Ángela de Mi Rancha Tu Cocina, así que vamos a ver qué tal tenemos todos los ingredientes. Yo creo que va a estar muy bueno la verdad, pero ojo, este video va a tener una dinámica muy interesante y esa es, si ustedes quieren ver la preparación de la receta de abuelita Ángela de Mi Rancha Tu Cocina, por favor vayan al canal de Gise. Porque allí va a estar la preparación de la receta completa Después de que terminen de ver este video, pásense por allá Pero adivinen que aquí es donde la vamos a probar, así que no se vayan, seguimos Bueno mis amores, ya llegamos acá a la casita con todos los ingredientes de la abuelita Ángela, de doña Ángela Yo la verdad estoy bien contenta Miren esta cocina tradicional, cocina tradicional Ajá. mexicana, me fascina muchísimo Miren aquí, ay ese pequeñito nopalito que está allí Listo para comer, bueno, mentira, no sé si todavía está listo o no Pero lo que sí es cierto es que ya le traje todos los ingredientes a Gise Para que empecemos entonces con esta aventura Porque yo ya quiero probar la receta de Doña Ángela Doña Angelita, la abuelita, Angelita más querida de internet Espero que nos quede bien así, tanto como le queda a usted Pero bueno, ahora sí, aquí empezamos, está bueno esto por acá está Gise preparando todo porque ya pues fui al mercado y compré todos los ingredientes para preparar esta súper receta. Va a estar prendiendo y el carbón va a estar prendiendo y después ya ves. Gise no sabe prender eso. Ah. Yo sí sé. ya Ella sé. Está intentando encender eso, señores, pero qué va, necesita a Doña Ángela o a Oslac porque no, no le funciona la técnica. Esto de encender la parrilla ha sido un trabajo muy difícil, ¿verdad, Gise? Muy difícil, así que vamos no, a pedir, sí a ser tan difícil. vamos a pedir refuerzos, <risa> <risa> vamos a pedir refuerzos para que nos ayuden con ese asunto, porque uh, uh. aquí vengo a informarles eh, que estoy sobreviviendo a este asunto, no ha sido nada fácil encender esto. Pero ya logramos, ahí se ve más o menos la llamita. ¡Uy! Hay un sonidito ahí, se ve un sonido que no sé qué es. <risa> Chequea para ver qué tal. ¡Ay, oh, Dios mío! Si no. <risa> ¡Corre! ¡Dale, dale! ¡Fuego! Pues finalmente aquí está casi todo. No, de hecho ya está todo listo. Y lo vamos a probar. y estoy emocionada, quiero ya probar esa receta de Doña Ángela. Pero antes de probarla, quiero mostrarles... Esta belleza que tenemos aquí Todo lo que pasó para poder llegar a probar La deliciosa receta de mi abuelita Angelita En verdad, qué cool de mi rancho a tu cocina Pues vamos a ver qué tal Y espero pues en algún momento no tengamos que hacerlo acá Sino que podamos viajar hasta Michoacán A probar la receta de la mano de mi abuelita Angel Así que vamos a ver, vamos a ver Acá allí se hizo los huevos y acá hizo la salsa, lo que hizo fue meter esos huevos que hizo aquí en esta salsa de acá. Acá ya está listo el café de olla y por supuesto las tortillitas por acá para poder entonces degustar y probar este delicioso plato. Bueno, esta receta pues ya saben dónde la sacamos. La verdad me pareció súper interesante poder pues prepararla aquí. No sé qué tan picante esté porque... Pues obviamente nunca supe Pero bueno Cate, te doy el placer, amiga <ríe> Bueno gente, aquí finalmente está la comidita Vamos a ver qué tal la receta de Doña Ángela hecha por Gise Acá Ay, está la... yes. el cafecito de olla Es lo que más me llama la atención porque me encanta mm, Y huele, huele rico. rico, huele como a piloncillo Ay, se me abuela la tortilla. Y canelita Oye, ¿qué te parece si ponemos otra tortillita mientras estamos acá? Sí, vamos a poner otra a Poner otra tortillita aquí atrás para que se esté haciendo mientras probamos. Bueno, ya probé la tortilla y sabe bien buena. <risa> Yo también quiero probar. Tengo mucha hambre, ¿ok? Bueno, vamos a ver a qué tal. Mira, que ella lo comió así, Ella agarra un pedazo. Un pedazo. Y agarra el huevo y así. Sí. Tres, dos, <risa> uno. A ver. Qué vaina tan buena. Delicioso Porque no está picante, picante ¿sabes? De hecho yo tenía miedo porque no sabía si el chile iba a ser picante o no Oye, de verdad que quedó mm. bien rica la receta Fue, tan, fue muy difícil hacerla Bueno, mm. sí fue difícil encender eso Te están quemando tus tortillas Me gustaría también saber si el de Doña Ángela sabe igual, ¿sabes? Ah, tiene que saber mejor Tiene que saber mejor <risa> Pero esta receta mexicana me encanta para, como para un buen desayuno Acá con el cafecito de olla, obviamente, los huevitos. Ya está lista esa tortilla. Mm, mm. ¿Quién la quiere? Y esta, esta tortilla se tostó. Está bien tostada, no se mueve. Oye, ¿sabes una cosa que me gusta de Doña Ángela? Hey. Uh -huh. La sencillez con la que transmite lo rico de la comida. Que ha podido transmitir de verdad desde su sencillez de su rancho. Uh -huh. eh, de su manera también, digamos, inocente de, de, de toda la internet. Que ella tal vez ni sabía que... Uh -huh. Iba a llegar a, a unas extranjeras locas como nosotros. <risas> La primera vez que vimos los videos de Doña Ángela Y ver cómo cocinaba ella en su rancho Eso fue lo que más nos gustó Que cocinaba en su rancho y nos enseñaba la esencia de su casa, de su familia, de su cocina Un lugar tan privado, un lugar tan personal Que lo comparta de esa manera Para nosotros fue ¡Wow! ¡Quiero ver! ¡Quiero ir a conocerla! ustedes tienen la manera que yo pueda viajar hasta Michoacán Junto a allí sea a conocer a Doñita Ángela A mi abuelita Ángela En verdad, por favor, por favor. comenten, escríbanme, localícenme Porque quiero ir a Michoacán a conocer Queremos ir, Queremos ir a conocer a nuestra hermosa abuelita Ángela De hecho, me recuerdo a mi abuelita Mi abuelita sí. no era mexicana pero me recuerda mucho ese amor por la cocina, ¿sabes? De cuando tú llegas a la casa y que, hija ya comiste, lo primero que te preguntan. Entonces, me encantaría conocerla. Doña Ángela, pienso que esta señora tiene un don en la cocina porque lo hace con una naturalidad. Uh -huh. Una cosa que yo me quedo como loca, ¿me entiendes? Sí. De hecho, Doña Ángela, si usted llega a ver este video, nos ha inspirado a hacer esta receta. Sabemos que no la vamos a hacer así como usted, tan rica seguramente. Pero lo intentamos un poco, ¿verdad? Bueno, sí. lo intentó Gise. No, tú también me ayudaste a revolver <risa> los huevos. Yo ayudé a echarle fresco a eso. Quiero otra tortillita que se puso, negra ahí. Pero está bien. Ya va a comerla porque tengo hambre. Y esta es la segunda tanda. De verdad, nos gustó bastante la comidita. Entonces, nos servimos un poco más de huevito que teníamos allí. Y nos hemos probado nuestro cafecito de olla. Gise, me encanta, me encanta cómo huele. Esto huele delicioso. Salud, amiga. Ah, qué cosa tan rica, dice. Quedó perfecto este café de hoy, gente. Está delicioso. Wow. Es tremendo, es muy bueno. Parece que lo hubiese hecho un mexicano. <risa> de verdad, sí, me, me engaña, me podía engañar, pero se siente que es un muy buen acompañamiento para este plato. Uy, doña Ángela, usted es lo mejor del universo. Bueno, mis amores, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. La verdad, doña Ángela, gracias por inspirar esta receta tan rica y deliciosa. Espero en algún momento poder probarlo, pero en su casa, hecha de sus manos. Palos. Recuerden, por favor, pasar al canal de Gise Apenas terminan de ver este video, porque en el canal de Gise fue donde publicamos... Todo el proceso para poder cocinar la receta de Doña Ángela La verdad fue un proceso bien difícil, complicado Así que pasen a ver ese video por allá donde hice Por favor comenten que vienen de acá de este video de Katherine Yo voy a seguir disfrutándome la receta de Doña Ángela Muchísimas gracias por verlo al final Suscríbete por favor a este canal si aún no lo has hecho En verdad suscríbete Porque esa es la única manera en que YouTube te va a avisar Si subí un nuevo video Recuerda activar las notificaciones de este canal dándole click a la campanita y así te llegan plum, los videos a tu correo. Yo soy Catherine Boyce, junto a Yicé Carolina. Todas nuestras redes sociales están aquí abajo en la cajilla de la descripción para que nos siga. Y bueno, vamos a seguir disfrutando este platillo. Y... Oye, me ibas a dar huevito, y te lo comiste todo. No, este es mío. Hasta pronto gente, los amo demasiado. Y comenten si quieren que hagamos otra receta de Doña Ángela. Pero en la cocina. Bye, bye.